Vamos a ver el saldo que tenemos nuestro monedero virtual de Playtomic. Aunque parezca una tontería, es algo que a mí me costó encontrar bastante rato, puesto que no está en un lugar muy visible. Vamos a la aplicación. Vamos a pulsar sobre el muñeco este. Luego vamos a ir al menú de los puntitos esos y entramos a mis métodos de pago y aquí ya lo podemos observar.